Granjas Carroll de México llamó a sus colaboradores y proveedores a sumarse a su campaña de acopio de alimentos, a través de la cual se repartirán productos básicos en comedores escolares en Puebla y Veracruz, esto como parte de los objetivos establecidos en el Pacto Mundial de la ONU. La Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas participó en el Foro de Bienestar Animal organizado por el Senado de la República, con la finalidad de dejar clara la relevancia de los especialistas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 El Ministerio de Agricultura de Vietnam informó que dispondrán de 600.000 dosis para fortalecer el proceso de inmunización contra la fiebre porcina africana. Estas acciones serán reforzadas con un mayor control a la aplicación por parte de las autoridades. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicó que aún existen dudas alrededor del APSIC